El diario de trail, el día eh, 23, del 7, 23, 23 del 7 de julio de 2019, <risa> y esta es temperatura, bueno, quizás 37 ha subido, venía 37, venía 37, quizás no hay 38, hay 37 grados, eh, no, 30, no 30, marcaba 40 cuando estaba el coche aparcado, pero ahora ya figurando 37, ¿vale? Bueno, pues no está mal, no está mal, para empezar a calentar el día y tal. Ahí tenemos la mochililla ¿eh? ahí preparada. Vamos a cogerla, cogemos los parte, nos ponemos la gorra. No me pongo ni gafas para que refrigeren los ojos, que le dé la aire a los ojos. <risa> Porque la gafa da calor, la gafa de sol da calor también. Todo da calor, ¿vale? Entonces ya está, vamos a hacer un poquito de, de cuestas, no muy fuerte, pues ya sabéis que estamos un poco saliendo de, de que estamos un poquillo... Jodillos, jodillos del tendón del pie y ya está. Así que primera sesión del día. Acabemos. Eh, hoy es eh, lunes, lunes. El martes, perdón. Estaba hablando. El lunes ayer hicimos un poquito de de bici con eh, con correr, ¿vale? Eh, y ya está. Bici con bueno, exacto. Correr en la cinta con un poquito de inclinación para hacer desnivel. ¿Y ¿Qué estamos preparando ahora? ¿Qué tenemos en ahora? Ahora, venga, Pero vamos a parar el aire. Vamos a parar el motor también. Vamos a pararlo todo. Todo para 39. Claro, en cuanto te quedas quieto va subiendo. Bueno, pues, y, pero está la sombra, ¿eh? está, está la sombra. Ahí está un poco a la sombra. El sensor está en el, en el, bueno, 37 grados a lo que vamos, eh, tenemos dual de Nuria inminente, mes y pico mes y pico, eh, lo íbamos a hacer un compañero y yo, y no estoy seguro tengo que hablarle de nuevo, porque no está entrenando porque no puede, se le ha complicado la cosa y no puede entrenar, entonces probablemente tenga que hacerlo yo todo, así que lo íbamos a hacer por relevos él hacía correr, eh, perdón él hacía bici, subida y bajada, y yo hacía push mal o sea, era Kerals, Fontalba, son unos 12 kilómetros, de subida continua, constante, no muy fuerte pero constante, que no para y luego teníamos, eh, tenía yo, él llegaba, cogía yo el relevo y me subía al puismal a muerte, subía al Pushmal que está a 2.918 metros, 930 metros, o sea, una subida que pica un poquito de oxígeno porque no estás aclimatado, y en Fontalba tú lo puedes estar esperando a 2.000, 2.200, por ahí, pero claro, luego tienes que subir a 3.000 a muerte y está jodido Entonces subes a 3.000 a muerte, casi 3.000, te tiras para abajo por la coma del embut, creo que se llama, te tiras que es por donde la gente se tira en nieve, pero en septiembre, mediados de septiembre, no va a haber eh, no va a haber nieve, seguro, vamos, entonces nos vamos a tirar corriendo, que es lo que al final es lo suyo, nos tiramos corriendo por ahí, por la coma del embut, vamos a Nuria, y desde Nuria, eh, ya está estoy teniendo una cara aquí dentro del coche, desde Nuria volvemos otra vez para arriba, ...por el camino que hay siempre andando una hora y media... ...corriendo, puede haber 45 minutos o algo así... ...pues de nuevo a Fontalba... ...llegamos a Fontalba y de nuevo cogemos la bici... ...que en este caso lo coge, la cogería el compañero... ...por, de, digamos, cogiéndome el relevo de que... Eh, ya ha llegado, venga... ...entonces ya le permiten bajar... ...bajaría a muerte hasta Gerals. Eh, a muerte de Aves es una no. manera de hablar, ¿no?... ...pero bueno, entonces si no lo puede entrenar el compañero... ...pues le haré yo todo, que es lo normal, un dual no, ...entonces haremos los 12 kilómetros por ahí de subida de bici, el Pusmal, Nuria, vuelta a Fontalba, y luego metido a muerte, a muerte, reventado, pero ya es bajada, es bajada, ya es, es técnica, al final ya es bajada, es técnica, no es cuestión de, ya no es duro, simplemente es técnica de no matarte, bajar por la pista que, de Fontalba hasta Querals, ¿vale? En principio ese es el camino, eh, puede haber alguna variante, yo digo que yo no conozco, no lo he hecho, pero más o menos esa es la idea, o sea, 12, 12 bicis subir, 12 bicis bajar y unos 17, me parece. No sé cuántos positivos es la parte de montaña, de alta montaña. ¿no? Vale, bueno, pues. Para todo eso hay que entrenar. Así que vamos a entrenar y vamos a cumplir. Y son las 3 y ya lo ves. Y, y 16 marca va un poco adelantado. Las 3 de la tarde. Muy buena hora para entrenar. Y ya tenemos los 40. Pero bueno, es. Eh es porque el coche pillará algo de sol de alguna manera, si no, 40 habrá de 37. ¡Seguimos! Aquí lo importante es saber que no entrenas solo. <risa> Jabalí detrás de eso. Estaba ahí, se ha apartado y se me ha ido ahí, pero claro, tampoco lo voy a seguir. Vamos a dejarlo al tranquilo, ¿lo veis? Ahí está. Es muy bueno, ¿eh? Son muy buenos, no hacen nada, ¿eh? Es pequeñito, es medianito. Pero... Aquí ese punto donde me doy la vuelta y tiro para arriba, la tiradera por aquí, y es un sitio donde ya los he visto más veces. Y siempre digo, por la noche no me gusta venir aquí por eso, porque está habitado por ellas. se ha metido por ahí. Mira, ahí está. Pero bueno, vamos a dejarlo. Zapatero, tus zapatos. Nosotros a nuestra serie, se me ha caído un pañuelo, iba a sacar el móvil para hacer como una grabación y digo, coño, vamos a grabarlo con la cámara, si, si graba mejor la cámara que el móvil. Pues esta zona pues está habitada un poquillo por ellos, ¿no? Ya a la lente que se me ha un poco estaba un poquito habitada por ello, ya aquí ha visto, había visto unos chiquitines por ahí que... pero bueno el pobre ni se daba cuenta que lo estaba grabando lo grabé con el móvil venga, vamos a seguir a lo nuestro estas son las, las alegrías que te da siempre se ven ahí abajo ¿eh? es, su, es su vaguada, es su zona donde siempre se le ve ahí abajo las alegrías es que te da entrenar en la montaña la pista atletismo no nos da esta alegría nos da otra, pero la pista eh, jabalís no suele mover. ya digo, no he querido acercarme porque claro, perseguirlo tampoco es la mejor idea nos conformamos ahora cuando baje estaré atento por si se le puede ver otra vez pero pero es curioso, ¿eh? que estamos al mediodía y los tíos ya están por aquí no tienen hora, eh bueno calorcita a tramo de sol nos tomamos con calma primero por el pie para no meterle mucha tracción en subida no forzar y segundo porque hace mucho calor y nos reventaríamos entonces que conservar bastante ya pronto estaremos arriba flojitos se nota muchísimo el calor te agobia ya está, a punto de darse la vuelta es una pendiente media del 18 lo que es la trialera esta, hasta este punto aquí que es donde suelo dejar la botella hoy lo llevo todo cargado al final entrenamos con más peso pero me permite ir libre ah, pues voy a tirar para adelante un rato, pues me tiro para adelante llevo siempre la isotónica y el agua más algún orejón que no se usa, con Tata Galón no se usa más un poco de gel se puede usar este porque es el casero medio entra si tienes agua suficiente si no, nada pues venga, vamos a seguir por abajo a ver si está el pequeñajo. Estamos conservando con moderación que solo estamos haciendo la fase de recuperación de la, de la cuesta no estamos entrenando hasta la técnica sería poco técnico esto la verdad pero es eso, que estamos en la fase de recuperar la subida. Entonces simplemente nos dejamos caer. Ya está. Me gusta pisar un poco, hacer el tonto en las piedras. Ahora bajamos un poco en silencio, a ver si lo vemos. luego ya se ha ido. Este es un punto de bastante humedad. Entonces ellos escarban por aquí que es más húmedo. Lo que pasa es que está todo tan seco que ya no hay ni eso. Pero es una zona húmeda, la parte de esta de aquí. Por eso están las zarzas Una zona húmeda aquí abajo. Pues nada, se ha metido por ahí. Por aquí se puede continuar. Pero... <risa> Esto es bastante... Esto es una una palmera, ¿eh? no penséis que es un animal es una palmera Le digo, esto es gente, se meten por todos lados tiene un montón de escondrijos aquí, todos los que quieran otra vez, a largo por aquí ellos escarban aquí, pero pues es que los pueblos tienen todo tan seco ha ah, llovido hace poco, pero con tanta temperatura, está hasta seco normalmente ellos escarban aquí ¿ves? está todo escarbado pero claro, hasta aquí tienen complicación ahora para encontrar, pero ellos normalmente están por aquí escarbando ¿Eh? por ahí sigue la ruta que es poquito, no es mucho, y a veces alargo por ahí. Pero bueno, vamos a dedicarnos hoy un poco más a la serie después de ver que están los colegas por aquí. Vamos a mi serie que ahí arriba no suelen subir ahí arriba porque es como más seco, más no hay nada donde escarbar, es más duro en la tierra. Ahí no suelen subir, es más por aquí. Así que nos vamos a nuestra zona y ya está. Cerramos vídeo del entreno de este a ver cuánto cuánto aguanto, media hora, una hora no sé, por ahí en 40 minutos, 45 aquí haciendo series de cuestas y ya luego os grabo pues la sesión de bici, aunque sea un momento prepararme, aunque sea la bici y cuatro tonterías y la sesión de cinta, pues en principio si la hacemos a la noche pues también lo grabo, aunque sea tengo un poco la preparación y cuatro tonterías hasta luego Bueno, no ha sido posible, no ha sido posible. Hemos intentado comprar el pan, pero ya hemos llegado a las 8 y media y ya no quedaba. Estaba abierta la panadería con la pastelería, estaba abierta, pero no quedaba, no quedaba el pan. Así que otro día gastando. Yo tengo pan integral, pero la familia que no les va el pan integral, yo tengo reserva de pan integral que compro mucho cuando, cuando puedo. Compro un montón de bollos y con eso me apaño ya para hacer todas las, eh, todos los bocadillos estos que hago de desayuno y todo eso, pero... <risa> las están ya justillos, están ya con... va a haber que escaparse de algún lado y comprar pan porque... Esto va así, no llegamos, no llegamos. 27 grados, las 9.20. La Llegar a casa cambiarnos, pues como siempre, coger el culo, todo el rollo, un par de orejones o algo con algo más de peso, pero tampoco nos podemos pasar con mucho porque tenemos que, hay bici, la bici permite muchísimo más, puede ir con la barriga a reventar de llena que puede esperar, a correr no, pero bueno, ya veremos, cogeremos algún tentempié, posiblemente un poquillo de pan, como digo, un poquillo de pan integral con un poco en el brillo, medio bollito, poquita cosa y yo creo que con eso arrancamos con algún gel, la isotónica metida ahí en la bici y le 50 minutillos de bici más o menos, hay que ir haciendo haciendo haciendo que nos viene un trabajo y no llegamos, no llegamos falta ese en abril pero 235 kilómetros, 8100 positivos no llegamos, no llegamos con plato ovalado, ¿vale? Michi, tenemos aquí Michi, Michi, ¿qué? ¿Tú también te vas a venir con la bici? Y él no, está aquí, pues mira, porque estoy yo, y, y está en el condicionado, y está un poquito más fresco aquí. Bueno, pues nada, son las 22.55, ahí no se va a apreciar, pero bueno, ya lo digo yo, las 22.55, casi las 11 de la noche, la música la llevamos aquí, ahora tendremos el cacharrillo este para. Tenemos la luz de parpadeo y luego tenemos estas que las encenderemos ahora después. Tampoco que al encenderlas están corriendo. Pero bueno, casi es mejor que las encienda ya. Casi es mejor que las encienda ya. que no me ha Ahora una que miro aquí en el, en el espejo y así en el cristal y ya me veo. Pues ya está. Vamos al lío. Echar una horita más o menos. Tocaré en series de cuestas, como siempre. Eh, entre semanas serie de cuestas porque es lo que más rinde... Eh, para en este caso para la carrera que son 8100 positivos, <risa> es que 8100 no tenemos que hacer velocidad, lo que tenemos que hacer es de nivel, entonces en el menor tiempo posible hacer el máximo de nivel posible, eso entre ¿vale? así que vamos con la fiesta, llevamos delante frontal de emergencia, este es el de emergencia y este es el bueno, ¿eh? que es un H14, y ya está. Con esto, pues la verdad es que va bueno, bastante bien. Te falla uno tienes el otro siempre. Así que, bastante bien. Venga, nos vamos al lío. Grabaré cuatro cosillas y ya cerramos vídeo. Hoy no, no corro. He corrido ya al mediodía, ya lo sabéis. Eh, no corro a la noche para correr mañana por la mañana. ¿vale? Así madrugaremos. Y la idea es madrugar. Son las 11. ¿no? La idea es madrugar y correr lo que es en montaña mañana. Por la mañana, prontito. Bueno, estamos. Nos vamos a empezar a hacer las subidas, las series, 800 metros de largo, 70 positivos más o menos, de altura, de nivel, un 8 9% de media, que es poquito. Y hasta 5 series, y si me veo con ganas 6, normalmente hago 5, pero si me veo con ganas 6... Ya veremos, ¿vale? quizá cerramos vídeo. Ya no os entretengo más. Hasta mañana, si, si Dios quiere. Si hacemos directo. Hasta luego.